Para este sábado, el Powerball tiene un premio de 48 millones de dólares. Mientras que para mañana viernes, lotto Cash tiene un premio de 600 mil dólares que pueden ser tuyos sin anualidades, al igual que la doble revancha, que tiene 295 mil dólares. El verano está caliente y llegó con alto voltaje.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 El número ganador en el Pega 3 es el 809, el 809. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte. Y decidimos el primer número. Es el 2, el 2, segundo número. Es el 0, el 0, tercer número. Es el 4. El 4, último número en Pega 4. Es el 1, el 1. El número ganador en el Pega 4 es el 2, 0, 4, 1, el 20, 41.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 De nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Hoy, en Noticias 360, gobierno federal y estatal se unen para delinear estrategias económicas para la isla. Anuncian próximo diálogo económico en Washington. Departamento de Educación presenta protocolo de salud y seguridad de cara al regreso a clases. Conózcalo en minutos. Mientras, CDC recomienda relajar medidas de protección ante el COVID-19. Y comienza la feria Tu Casa Segura, reconstrucción de Puerto Rico. Nuestro medallista olímpico Jaime Espinal anuncia su retiro. Los detalles en el segmento deportivo. Esto más a continuación en esta edición que comienza ¡Ahora! Amigos televidentes, el gobierno federal guiará el desarrollo económico de la isla y el uso de fondos federales. Así lo anunció hoy el gobernador Pedro Pierluisi tras una reunión con, las, eh, con el subsecretario del Departamento Federal de Comercio, Don Grave, en la fortaleza. Según nos informa Mayra Acevedo, también se celebrará un diálogo sobre desarrollo económico en la capital federal. El subsecretario federal de comercio, Don Graves, fue designado por el presidente Joe Biden para coordinar los esfuerzos que impulsen el crecimiento económico de la isla. La designación fue hecha hace dos días y es que según el propio funcionario, el gobierno federal invertirá una cantidad sin precedentes de fondos federales.